Sí, gracias, Francis. Gracias, Yerian, Carolina y los demás. Ah. Todos los que nos permiten llegar hasta sus hogares a través de este programa de mañana. Miren, decía Joaquín Balaguer que la honradez es atributo de la cuna, tratando de o queriendo significar que los valores se le inculcan a las personas desde el hogar. Entonces, es como decir: bueno, tú no puedes dar lo que no tienes. Pero, indudablemente, que hay mucha gente que no tiene o no goza de esos valores de manera cabal. De hecho, hay gente que entiende, y me lo han dicho a mí, amigos, a quienes conozco y les tengo aprecio de muchos años. Me han dicho, bueno, pero que el 10%, cuando tú trabajas en una empresa del Estado, el 10% es algo normal, porque eso no es pecaminoso, eso no es malo. Eso es corrupción también, porque se asume que no hay, no debe haber una un pago adicional de 10% ni de 1% ni de nada, sino fue algo que se acostumbró. Tanto nos hemos acostumbrado al tema de la corrupción, al, a los malos manejos administrativos, que una gran mayoría de gente cree que cuando alguien, creo que Francis lo dijo aquí una vez, uh, no hace mucho, que cuando alguien no pasa por el Estado y sale en el mismo estado de pobreza en que llegó, o quizá más pobre, como muchas veces pasa es un pendejo. ¿Usted sí es pendejo? Un pendejo. Y otros creen que cuando alguien se beneficia del Estado en, de esas funciones, de una u otra forma, esa es su búsqueda. Y justifican, no, esa es una búsquedita que él tiene ahí. Una buquedita quiere decir que está cogiendo, está está robando, pero no mucho. Sociedad de doble moral. Exigimos, por un lado, transparencia, castigo para los corruptos, pero mientras está el problema del corrupto y nos estamos dando sí. cuenta, somos amigos, lo vemos bien, está disfrutando de nuevos vehículos, cosas que no tenía solamente después que es funcionario. Esta, eso está tan en nuestro ADN que en una ocasión el partido Alianza País puso una publicidad que decía, pero no roben tanto. Es decir roben, pero no al nivel en que están robando, bájenle un poco. Sí, eso fue lo que quiso decir, luego se dieron cuenta del error que habían cometido, que era una frase poco auspiciosa para su planteamiento político, y la mandaron a quitar. Pero todavía por ahí andan en las paredes de letrero que dicen eso, no roben tanto. Lo que quiero significar con esto es que al parecer... La, la corrupción es algo que está muy entronizado en la conciencia del ciudadano dominicano. El discurso del presidente anoche intenta ponerle un punto sobre la I al tema de la corrupción. A mí me parece, a mí me parece que Luis Abinader Corona tiene unas buenas intenciones en que el tema de la corrupción sea algo del pasado en la República Dominicana con todas las cosas que está haciendo. Ahora, todo eso que planteó el presidente está muy bien. Yo lo veo muy bien y pienso que nos va a ayudar. El asunto está en dos aspectos fundamentales. Primero, lograr que se cumpla aquellas cosas que tienen que cumplirse Lograr que la gente cumpla con su labor, cumpla con su función, cumpla con su trabajo, el que tiene, el que le dan, le van a poner para que sea, por ejemplo, vigilante de la labor eh, administrativa de un personaje y que esa labor esté dentro de las normas éticas y de decencia, eso es un elemento que hay que tomar en cuenta y estar encima de él todo el tiempo para evitar que eso se distienda y se relaje porque en este país las cosas se hacen se tiene mucho la idiosincrasia de que en este país las cosas se hacen por moda de un momento se presenta una situación le gustó a la gente y se, y se hace una moda y luego eso va distendiendo se va bajando y volvemos otra vez a lo mismo por eso la gente dice eso es un tiempo nada más ¿Por qué? porque lo hemos demostrado tantas veces y el otro elemento fundamental de esto es el y dice, tema. Y muchos dicen, de. Como que de eso está lleno el mundo de, de sí, deseos. Exacto. Eh, lo otro es. Eso es un aspecto pesimista. Sí, sí, no, claro. Lo otro es que deben haber niveles de consecuencia claros y adecuados. ¿Por qué? Porque nuestro gran problema, señores, es que la sociedad no aprende no aprende eh, de manera sola. Hay que obligatoriamente eh, obligar, de alguna manera, tener un mecanismo que obligue a las personas a comportarse de una u otra forma. Por eso, cuando usted analiza la historia de la, del jus puniendi, vamos a decir el derecho de castigar, que es como se llama esto que acabo de decir, usted se da cuenta que desde tiempos inmemoriales ha habido castigo. De hecho, cuando usted lee la Biblia, el génesis de la Biblia, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Cuando Adán y Eva eh, probaron la manzana, que era prohibida en ese momento y que no debían de hacerlo, él inmediatamente lo castigó. Lo desterró del paraíso terrenal. Lo llevó a otro sitio, lo mandó a que se fueran a otro sitio. Eso es un castigo. Lo que quiere decir que todo el tiempo ha habido castigo, ha habido consecuencias para que las cosas funcionen. De ahí que la ley del talión, que en su momento estaba incluida en el código de Amuravid, lo planteaba, si usted me saca un ojo, yo le saco otro. La ley del talión era esa, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, cabeza por cabeza. Así era la ley. O sea, yo tenía el temor de que si le cortaba una uña a mi vecino, mi vecino me iba a cortar la mía. E incluso cuando se produce la imposibilidad por razones propias de las circunstancias, una gente manca de la mano derecha que le corta la mano sí. derecha a otro, no pueden cortarle la mano derecha, porque ya está, ya está cortada. Entonces, cuando se presentaron esos problemas de aplicación de la ley del talión, vino la composición. ¿Qué, yo, qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, eh, tú me cortaste la mano derecha, yo estoy limitado de trabajar, tú tienes que darme cosas para yo poder seguir viviendo, porque con, sin esa mano no puedo vivir bien. Y le eh, los, los antiguos de la tribu, los viejos de la tribu, decían, tú tienes que darle una carreta, eh, dos bueyes y 20 acres de tierra. Y ya tú compensas. Y ahí es que viene la famosa constitución en actor civil que tenemos todavía en el proceso penal dominicano. Los, bueno. Pero bueno, el asunto es que siempre ha habido consecuencias. ¿Qué es lo que quiero plantear? El discurso del presidente excelente en esos temas. Se nota una intención clara, definida, de que la corrupción sea un tema del pasado en la República Dominicana. Pero no vamos a lograrlo si no hay consecuencias claras y definidas. Miren, miren, yo soy de los que pienso. Yo me, yo me encontré muchos problemas porque quizás uno de los procuradores que más ministerio público separó de su cargo fui yo. De hecho, tanto así que en Samaná, dejé una vez a Samaná sin ministerio público y tuve que, tuve que ir yo en una ocasión sí, a, a servir de, de fiscal y después mandar a Jan Osoria a Balcácer, el de sí. la Guarana, para Samaná y armar un, un, un, un, un ministerio público en Samaná precisamente por cosas que pasaron ahí. Y así por el estilo, en Villarriba se paré un ministerio público, bueno... Muchísimos sitios. Creo que fueron siete u ocho en, en todo ese tiempo. Sobre todo en una época en que todavía no teníamos arreglado el tema del de, de, de, de reglamento, uh -huh. de carrera y nada de eso. Pero, pero, señores, hay consecuencias. Nosotros somos muy dados, los dominicanos, al amiguismo, al compadrajo y a dar chance y oportunidades. Eso, la corrupción no puede dársele chance. Yo una vez recuerdo que... Me, die, me dieron una queja contra un ministerio público que le cobró unos 30 mil pesos a una señora que vivía fuera del país, pero tenía una casa que no, que no se la desalojaban y ella había contratado abogado y eso había sido infructuoso, porque los procesos de desalojo, sobre todo si es por falta de paga, son muy vivos en este país. Pero, Tiene una connotación social. Sí, pero entonces. entonces este Ministerio Público le dijo, búscame 30 mil pesos, yo te voy a salvar. Y fue y sacó la, la persona, manos militares. Cuando me llegó la queja, yo lo cité. Y me dijo, mira, pasa que yo no sabía mentira, Sabía todo. Lo, pero siempre es bueno dar una oportunidad. Mira, que, amado, tú no hiciste perdón, hay una anécdota. Nos hiciste que tuviste que buscar una pistola <risa> para asustar al hombre, para sacarlo de la casa. Porque <risa> no había forma. Pues mira, él se... Eh, sí. él, él, yo lo, lo, lo dejé ahí. Ahora, la segunda queja que me dieron, lo separé. Ya después la procuraduría, que hay algunos personajes en la procuraduría que manejan la cosa como con mucho paño tibio, eh, negociaron, que renuncia, que, pero Óyeme, eso es lo que hay que hacer. Usted da una sola oportunidad. Es decir, si haya consecuencias. Exactamente. ¿Qué es lo que quiero decir? Finalmente, para redondear, eh, eh, Israel Puente. Para redondear, lo que quiero decir básicamente es: muy bien la intención del presidente, muy bien lo que está intentando hacer, pero tiene que haber consecuencia. No se le puede permitir al conocido, al amigo, al relacionado, al compadre, que haga cosas y, y, y trasladarlo para otro sitio, cambiarlo de sitio. O enfriarlo. Exacto. De alguna manera. Si se sigue haciendo eso. Como norma y costumbre en este país, nunca, nunca, absolutamente nunca tendremos un cambio en el tema de la corrupción administrativa en la República. Muchas Dominicana. gracias, Amado, por.